Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo Sky Niños de la luz Vale, un nuevo juego, gratis Así estilo Journey y tal De los mismos creadores Así que vamos a ver Ok, acabo de empezar Vamos a ver ¿Qué pasa? No me dice nada ¡Ojo! Vamos aquí bueno, a dónde tengo que ir y tal. A okay. ver. Ah, vale, eso aparece las opciones, ¿eh? Luego tenemos aquí tienda. Invitar que quiera, pues se puede unir, ¿vale? Jugador de móvil y amistad de PlayStation Network. Mira, muchos que me dicen que sí se puede jugar en móvil. Pues te parece ser que sí, ¿vale? Venga, vamos a ver. Pues no sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Es un juego ya los uni, Isla del amanecer. Un juego aquí hay algo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Pasa aquí ¡Eh! Pasa ahí ¿Qué me ha dado? ¡Eh! Vale, tenemos que ir reuniendo Tres Parece que es la vida, ¿eh? Sí, sí, sí Es la vida que se nos va rellenando Ahora no sé yo Eh, Ahí podemos acercar la cámara Ok Vale Eh, para atrás Hola, muy buenas Recordad que la tenéis gratis ahí en, en la store Tengo una botita ahí arriba Esto habrá que cogerlo también Eh El hielo Ok, como suena el hielo, eh Vamos como ir Planeando Deslizándonos Está guapo <ríe> Me hago aquí un Bailey baile Ok Bueno, imagino que tendremos que entrar ahí en La roquita esta Vamos a ver A ver qué tal Es la del amanecer Hola, buen día Sí, sí Ya lo he descargado Y, y bueno Tiene que estar bien ¿eh? A mí me gustan estos jueguitos así mágicos y, y vamos a ver qué tal Ojo, allí sería Un torito o algo Venga, vamos a ver Estos juegos mágicos me, me gustan a mí mucho Sobre todo ahora para navidades Viene muy bien Venga, chicos y chicas A disfrutarlo, ahora tenéis gratis En la, en la store En vuestros móviles también <ríe> ¿Cuál, cual? El emite ya lo probé en su tiempo Hace ya años ¿El journey te refieres? Venga, vamos Vale Estamos aquí en una islita Guay A ver si cogemos vida O algo Vale, el X parece que es para saltar Eh no sé lo que le he dado el triángulo ¿Esto qué? ¡Ojo! Tengo ahí una llama ¿Esto es que para agacharnos también, arrasar o algo? Este Ah, mira, solicita un jugador para guiarte a encontrar espíritu Vale, vale, para jugar a doble o algo, ¿eh? Ok Vámonos Ve, no hay nada por aquí, ¿no? Por la islita ¿Eh? Suenan pajarillo Vamos a ver. Al fin regresa a este mundo. Recuerda, pequeño. Ok. Tu luz es un regalo. Vale, parece que tenemos que irle dando luz aquí a la caverna o algo. Las estrellas nos dan vida. Ya ves, somos polvo de las estrellas. Venga, vamos a ver Los primeros vivían con la alegría que algún día Regresaríamos a las estrellas Ya, ya Venga, vamos a ver Hostia, está chulo, ¿eh? Nos han hecho aquí un mural, aquí, todo guapo, <ríe> De la peña que quería regresar a la estrella. De, de los primeros, dice Venga, vamos a darle aquí llamita Ok Venga, vamos a ver Sí, sí, dice que está para móvil. Ojo, que se van encendiendo todas, eh. Bien. Venga, vamos a ver. Juntos construimos un reino en las nubes. Ojo ahí. Conectamos los siete reinos con el poder de la luz de las estrellas. Siete reinos, eh, como. Siete universos o algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué chulo! Ven. Está encendida, ¿vale? ¿O okay. qué? Pero luego el cielo se oscureció Y nuestro reino se fracturó Venga Tenemos que ir ahí abajo ¿Vale? Ojo, estaban ya ahí Los humanos ahí un poquillo, ¿no? O la cabeza va agacha Venga, vamos a ver Presiona para saltar tirando ay Hay algo aquí Estas bolitas de energía <ríe> Dame bolita <ríe> Venga, vamos a ver Las llamitas Ok Están aquí con la cabeza agacha Le he dado a la llama Me. Dica, oh, divine knockout. No me suena Ahora muchos de nosotros estamos atrapados en este reino Por favor, mi niño, Llévale nuestra luz a los espíritus caídos ¿Vale? Nuestra misión es llevar la luz, ¿vale? A los espíritus caídos Así que muy bien Parece que vamos a salir al exterior de la cueva Es como una especie de cuenta A mí estos jueguitos la verdad que me gustan mucho porque se nota ahí la imaginación de los creadores y. Digo, no es lo mismo que lo de siempre. Así que le voy dando ahí un. Un sobresaliente. Busca a las infantes perdidas para unir luz. Venga. O sea que hay más niños perdidos por ahí. Vale. así que vayamos para allá. Venga, vamos a ver. Y luego allí arriba hay otro reino. Allí parece. Por allí abajo más luces. Ok. Ok. Y el mar Y la cuevita, ¿de donde venimos? Pues nada, a saltar Vamos <ríe> Podemos planear un poquito Mira, está guapo No sé qué os parece Vamos a buscar el niño este perdido De la luz Vamos a darle luz Esto va a con luz alada Para volar más Vale, como lo del Juni, más o menos. Ok, siguiente nivel: Subir de nivel tu alada. Ojo, dame una capita para planear. Oh, qué guapo que se ha transformado en alita. cómo mola. Ve, Peque, el reino de Sky, espera tu luz. Míralo, ahí está, tío. Comienza respondiendo al llamado. A la llamada del templo, más bien no han traducido bien. Venga, vale. Estén presionado para consumir energía y elevarte. Pues nada, ahí que vamos, vale. Yo me había salido un R1, parece. No sé. Me encendemos aquí. Podemos rezar aquí también. Pues venga, rezar. Ahí a hacer yoga Es muy místico Mira, mira A ver si hacer zoom Vale, parece que es como el mapa Que nos indica que tenemos que ir para allá, ¿vale? Al templo presiona el cuadrado Para revelar el camino delante de ti Bueno Vale, es como hacer una marca en el mapa O algo así, ¿vale? Ok entonces, para ver, ¿no? A ver ¿En lo que hemos hecho antes o qué? Sí Vale Eso Vale, vale, ¿dónde hemos marcado? Ok ah, Si te pierdes presión al el círculo para llamar Tu luz revelará el camino Iría para allá. Ostras, qué chulos, chavales. ¿Cómo planeamos ahí? Isla del amanecer. Libera a los espíritus perdidos y sigue la campana hasta el templo. Eso es lo que quiero hacer. A ver si hay algo por aquí o algo. No hay nada por aquí, por el barco este. <ríe> bueno. Mm, he visto algo allí a lo lejos, pero parece un pájaro. No sé si llegaremos allí No sé, chaval Otra cueva parece que hay allí Ay, no tengo Luz ¿Ahora? Vamos eh, ¿Y esto? No sé, ¿qué me ha salido ahí? No tengo llama. Vale, hay que encenderlas todas Ok Tenemos otro mural aquí Ok La escalerita Hacia el cielo Con unas barcas, tío Joder, si ¿sí podemos mover Alguna barca de estas o algo no tengo ni idea, chavales A ver lo que nos vayan diciendo Aquella no parece que vaya a navegar, la verdad Esto lo podíamos coger o qué Si sí, vienen, vienen a por mí A rellenarme la capita La campana sigue sonando, chavales Vámonos Sí, sí, un poco Juni ahí Deslizándonos por la arenita Venga, parece que tenemos que llegar hasta aquí Vamos a ver Seguro que hay secretillos por ahí escondidos y tal, por algún otro... Alguna roca de esta o ahí alguna cueva o algo. No sé. Pero bueno. Da pinta de que sí, de que algo habrá por allí. Un momentillo. Los mapas son muy grandes. ¿Pero dónde? ¿Aquí o...? Vale, no veo nada. Una salida No hay nada aquí, ¿eh? En la cueva Ahora no tengo luz Para saltar En las cuevas historias también Si me pierdes, presiona el círculo Venga, vamos a probar, a ver Vale, me dice que para allá, vale Para, para marcarme la señal No sé, lo mismo esto es luego, más tarde O algo, en nueva partida No sé por lo mismo tenía que haber entrado por ahí sin saltar También puede ser Vale, pero bueno Ahí vamos No tengo llamas Las puertas espirituales como esta alguna vez Conectaron los reinos de Sky Venga, vamos Más allá de esta puerta Hay un templo donde los ancianos Solían guiar a la espíritu de vuelta a las estrellas ¿Vale? Pero los ancianos cayeron hace tiempo. O sea, solo quedan niños. Ok. Mira, ahí hay uno. Y ver este espíritu para energizar la puerta espiritual y llegar hasta el templo. Vale. La misma cueva donde hemos estado antes. Pues venga, vamos para allá. Vale. Hay que energizar la puerta. Y ver. Mira, mira cómo no lo marca. Hay un brillo latente Venga, vamos a ver Encendemos el espíritu Lo liberamos Y vamos a vivir sus recuerdos Vale Y con la familia y tal Ok Vamos escribiendo aquí en la cueva Venga, nos queda como una pista Creo Ahí Vale, y ahora la piedra esta, ¿no? Venga, damos fueguito. Y liberamos el espíritu. Aquí la tenemos. Vale, ya, el, ya tenemos el barquito, parece. Guayos, la familia. Ok. Querían llegar a, hasta el templo. Muy chulo, eh, muy mágico todo. Vamos a darle aquí fueguito otra vez. La llama. Imagino. A liberarlo. Este espíritu te espera con una ofrenda de gratitud en el templo del anciano. Vale, se va para allá volando. Muy bien. <ríe> Qué guay. Ojo a la campana, eh, que nos avisa. <ríe> Yeah, pues ya tenemos ahí liberada la puerta Para dejar al templo Ya tenemos ahí un 4 Presiona el triángulo para reclamar una nueva habilidad Un momentito Estoy por aquí, disculpad Me he ido por un refresquito Vea, Parece que se nos ha hecho de noche y todo Bueno, vamos a reclamar una nueva habilidad ¿Vale? Aquí Más información Diste una nueva expresión Del espíritu que liberaste Usa las expresiones para comunicarte con otras personas Dentro del juego, ok ¿Quieres más información? Bueno, para que la necesite Venga Consejos del juego, resuelve el misterio, prueba los reinos de Sky para descubrir la historia de este mundo Libera los espíritus, regresa a los espíritus de tus ancestros al cielo para completar la constelación de cada reino Está muy chulo, ¿eh? Aprende nuevas expresiones, cada espíritu que liberas te enseñará una nueva expresión Qué guay Es un juego que no hablan y tal, no más que con expresiones Así que muy bien, venga Ahí la tenemos, ¿no? <ríe> Atrás Mira, Se ha quedado aquí Venga, vamos a ver, chavales Ya tenemos esto Le damos la luz Venga Y podemos pasar Qué guay <ríe> Vale, me imagino que tendré que elevarme. Ok, con la luz. Y venga, vamos a ver quién tenemos aquí. Siguiente nivel. Ya estamos en nivel 2. Venga, vamos a subir de nivel nuestra helada. Vamos ahí. ¿Llegaremos hasta allí o qué? Nos <ríe> están llamando, ¿eh? Las campanas nos llaman. Venga, vamos para allá. Ujú, como... Que vamos volando ahí a tope, chavales. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Nuestro sueño hecho realidad, chavales. Somos libres como el viento, como los pájaros. Qué guapo. Qué épico, qué mágico Mira, mira, mira ahí con las telitas y todo Ojo, esto es todo un aire fresco ahí Sí, ya, ya Para arriba, ¿vale? Y luego para abajo Hacer una picada, ahí Wow, qué pasada, tío Venga, otra picadita Supongo que aquí, ¿o qué? Venga, hemos llegado Hay <ríe> que meterle fueguito también Venga, de la balita. Dale ahí la velita. Venga. Ahí estamos. Parece es un templo budista y tal, no sé. Está en Nepal. El Himalaya. Todo esto, ¿no veis? Mira qué guay, chavales. ¿Qué hacemos? El mapilla. Vale, y parece que tenemos un espíritu o algo, ¿vale? Que tenemos que ir a parar, imagino, antes de llegar ahí Pues nada Vale ¡Eh, que tenemos alguien detrás aquí! ¡Un par de niños! Vale, los espíritus liberados, supongo ¡Qué guay! Son como nosotros, así con la capita y tal ¡Venga! A ver, había otro niño por aquí ¡Ojo! ¡Me va ese pero bueno que se nos ha ido. Otra tú, se nos ha ido volando, tío. El niño. ¡Eh, va por allí! A ver si que nos está indicando una entrada secreta o algo. ¿Ahora qué? ¿Esto qué? Tenemos algo por ahí que encender. Será este. <ríe> ¡Ojo, ojo! Tenemos que seguirlo, yo creo, ¿eh? Venga, vamos a ver qué tal. <ríe> A ver, a ver. Yo creo que nos van indicando el camino y no sé. Ya veremos. Todo esto, el es nuevo, es lo bueno, la sorpresa. Me encanta subir juegos nuevos al canal. Ojo. Ya, no me digáis que no, ¿eh? Todo esto es épico, esto para disfrutarlo ahí tranquilamente, ¿vale? Y bueno, muy bien, muy chulo A mí todos estos juegos me han gustado mucho, de siempre Este tipo de... Yo voy a investigarlo, ¿vale? A mí me gusta investigarlo, vale ¿eh? Mira, aquí tenemos para investigar esto Dale, ahí fueguito Ahí a la velita A la barquita ¡Venga! Ahí vamos descubriendo cositas Está muy chulo Muy recomendable para todo ¿eh? Para toda la familia ¿Vale? Es un. Es un juego multijugador RPG, ¿eh? El que se puede jugar también en línea. Puedes intentar. ¿Te lo has descargado tú este o qué? Podemos intentar jugar juntos, ¿eh? Un arca. Aquí. Vale, este se ha... Se ha abierto solo el mural, ¿eh? No he tenido ni que encenderlo ni nada. Así que bueno, por esa parte bien. Este que está comunicado con el otro. Una especie de montañitas y tal, ¿no? Unos templos y tal. Bueno. Cosa pinta bien, supongo. Venga. Toca ambas puertas con tu flama. Para abrir. ¿Qué me estás contando? Usamos ambas puertas con tu flama. Creo que será allí al fondo, ¿no? imagino, voy a ir con la velita Venga, a ver. Creo que será aquí Esta hora la luz del altar Para despertar al anciano de este templo no me imagino que habrá que arrastrar La luz está encendida Venga, vamos Ahí Estamos un poquito, ¿vale? A ver, el anciano Si nos da algún consejo Me imagino nos dará otra expresión O lo que sea Vamos a ver Ya os digo que es mi primer contacto Y bueno, estamos aquí Sí, por eso decía Que es un MMO Muy raro todo, no sé, pero bueno Ya veremos, ya iremos descubriendo Mira el anciano aquí, cogiendo la luz ¡Ojo! Tiene poder el anciano ¡Ojo! ¡Oh, que se está reconstruyendo la cara! Buenísimo, el anciano. Nomás estos hablan, hablan poco. Se comunican ahí por gestos, por mirada, por telepatía. Llegaremos algún día a comunicarnos por telepáticamente, chavales. Para el año... ...2000... ...2500 aproximadamente. Llegaremos a comunicarnos telepáticamente venga ya ves tú polvo de estrella que somos a la estrella llegaremos bueno bueno cuántos niños y cuánta historia por aquí cuántos pajaritos <ríe> Vale, parece que es para abrir la puerta. Venga. Para poder continuar nuestro viaje, ¿vale? Si no, no podemos continuar. <risa> Venga. Ábrete, sésamo Viaja hasta la próxima tierra. Los demancias ancestrales esperan que los despierten. Vale. Sé que es como una especie de mundo y tenemos que ir a... abriendo los mundos. Vale. Podemos hacerlo de la luz. Esto es solo la introducción, ostras, pues entonces es muy guay, ¿no? A ver, la luz del altar dice Hace musiquilla, tío, qué guay No me digáis que no está guapo este juego Madre mía, se puede hacer música y todo ahí Con los compis No me digas nada, no me digas nada, monarca, que yo no lo he visto Venga, vamos a ver Pues no sabía ni, ni que esto era la introducción ni nada Pero bueno El tutorial quizá Pero bueno También era un tutorial y una introducción eh, Prácticamente lo mismo Pero bueno Vamos a ver Ya lo hemos hecho todo en este reino? Yo pienso que sí A ver este, apareció aquí Toma un poquito de luz, amigo <ríe> ¿No quieres luz? jo jo. jo. jo, jo, jo. jo. <ríe> vale ay qué No sé lo que tengo que hacer <ríe> Toma luz, amigo ¿No quieres luz? Yo creo que nos tenemos que ir ya ¿Qué decía? Dos, dos puertas, no sé A ver, a nuestra alita ¿Qué más son? No veo nada Bueno Vamos a ver Aquí no me dice nada de luz Diga para arriba, pero bueno, no sé Seguimos Ok. bueno ahora al menos lo tiene así en la biblioteca. Todos los juegos estos gratuitos los tiene en la biblioteca y los puede jugar cuando quieras. Es lo bueno que tiene lo de la biblioteca. Lo va añadiendo ahí. Yo tengo lo menos ciento y pico juegos añadidos en biblioteca, Más los que he borrado. Venga. Vámonos chavales a volar nuestra alita. Menos que habrá que seguirlo. ¿Los pajarillos o algo? Vamos a eh. ver ¿Dónde nos lleva esto? Guau, wow. qué guapo ¡Oye, oh, eh, que me he metido ahí dentro de la nube! Vale Para allí tenemos que ir, parece Bien, Vamos para arriba Uy. Podemos ir a hacer un pequeño impulso, guay Y se va rellenando otra vez la alita con la luz Venga Estamos ya aquí, chavales bueno, bueno que guapo Estamos un vuelo en picado o algo Que me voy, que me voy, que me voy <ríe> Sí, tío, comienza aquí, Sky Siri de Light. Los niños de la luz. Eh, que me caigo en la nube. Eh, tengo que ir para allá. Vigo. R1. ¿R1 qué es? ¡Otra para hacer pirueta! ¡Qué chulo! Vamos para allá. ¡Sube! Ok. Hola cerca de la nube Hola, ¿eh? criatura, vale, para recargar tu energía. Venga. Toma, pirueta, que me hago ahí, chavales. Toma, Buffly. Tenemos otro mundo. ¡Buah! ¡Qué pasada, no esto! Toma, Lita. Tenemos que ir? Yo creo que tenemos que ir allí al fondo, ¿no? Ok. Bueno, yo donde me lleve esto. Hacemos aquí un vuelo picado yo que sé. Sí, parece. ¿Caigo aquí o okay? qué? Tiene toda la pinta de que sí. Venga. Venga, vamos a va. ver. <coughs> qué guay. Mucha luz, ¿no? A ver, del light. Venga. Mucha luz, mucha luz. Deslumbrado. y sí, deslumbrado. Venga, a lo largo de los Siete Reinos, otros ancianos esperan a ser despertados. los a todos, Peque, y cumple tu destino. Nos llama Peque. Ok. Ok. Estos huevos ya digo, en principio así están ideados para niños, no sé, pero a mí me gustan mucho No sé Me dice aquí lo del cuadrado Que no sé esto qué significado tendrá, no sé si era para pa hablar con ellos Ah, es lo de la vela Es lo de la vela Bueno, bueno, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Eh, que se me va mira, tenemos el hogar y todo, eso es nuevo, ¿eh? eh. <ríe> se ha ido solo de eh, automático ya ¿Esto qué era? Ojo, esto qué tío una arpa? el menú de tienda o con...? No sé Lo que hace, ¿vale? Vimos para tocar algo Esto puede ser la ropa, la alita ¡Ojo! Tenemos aquí algo, ¿eh? A ver, más información Corazones se regalan Si lo a los el espíritus, ellos te compartirán sus recuerdos el espíritu puede enseñarte música, trajes y más Ojo, que guay Vale, hay que ofrecerle corazones ¿eh? A los espíritus Vale Nuevos aspectos de sus exclusivos trajes Y luego disfrázate en el altar de trajes Visita el altar de trajes para probarte Los que los espíritus hayan compartido contigo Vale ¿No me lo puedo cambiar o qué? Supongo o no ¡Sí! Podemos cambiar de lista. Ay, mira esta de hada. Malita <risa> de hada. Y esta. Qué chula. Bueno, no sé por qué tiene el simbolito ese, ¿vale? Pero bueno. Qué guay, tío. <risa> bueno, ¿qué os parece? Justo esta, no sé. Son como hombreras, ¿vale? Aunque las daditas. Estas tampoco están mal, tío. Esta está muy chula Vale o pues mira, guay Hemos aprendido Esto parece el pelo Parece el pelo No tenemos mucho <ríe> Sí, tenemos algunos que nos han regalado por ahí Mira Cambiar el pelito ¿Qué? Y <ríe> este Toca Bueno, peinado ahí, tribales y tal. Uh, ¿Tú qué, tío? Ojo, también tiene como... Vale. Como diadema o algo. Ok. Este es nuestro de casa. Vale. O Se contraencita. trencita. No sé. Este está chulo, no sé. Este es muy raro, tío, ahí. Una cresta. Se me ha cambiado ya la ala. mí mismo no me las dan o qué? Este otro me está llamando. <ríe> Yo quería mealita esta Ah, en la constelación Del pase de temporada actual Dice, no sé por pues lo mismo esta, ¿no? sé sí. Pues yo quiero esta No sé por qué no me lo ha... Habrá que comprar en la tienda A ver, no hemos visitado la tienda Así es de la historia, tío Buah Pase de temporada, necesitamos el pase de temporada, chavales Paquete de Juni Vale, vale La tiara, la voz de Aurora de principiante, esto vale dinerito. Ok. A ver este. Pase de temporada. No tenemos información. No está disponible por el momento. Vale, vale. Bueno, habrá que esperar. ¿De qué pasa. Vamos a ir con la lucecita. <risa> este es lo de la lira, pero no sé. Poner la tienda a la obligación. <risa> Estamos viendo cositas, ¿vale? Esto será maquillaje, imagino. A ver, sí, es maquillaje. Yo creo, ¿eh? Pero bueno. Guay, es bueno saberlo. Esto para las piernas. ¡Eh! Está aquí nuestro amiguete. Este espíritu tiene un recuerdo para compartir. Salúdalos para recibirlo. Bueno, si me da un regalito, Nada va a que no. A ver si me deja el otro Ahí Candelero que apunta? ¿A dónde nos vamos? Pa? Creo que me va a dar un Un peinado Creo, ¿eh? No sé A ver Presionaré nivel 1 Pruébala en el, en el menú de presión Vale, ahí A ver Este uh, está a nivel 2, ¿eh? A ver no Sea sé si el peinado Que el espíritu Convertir su aspecto contigo Pruébalo en el altar de traje Vale eh. ¿Y este? Esa es la expresión a nivel 2 ¿Se ha de por un beso? ¿Por un corazón? Supongo que sí, tío Vale Presión a nivel 2 Venga, le damos el corazón Venga. Imagino que bien. Vale. Ahora faltaría este también, imagino. Un hechizo. Claro que sí. A desbloquear el hechizo. Carga rápida el hechizo. Se puede activar en el menú de expresión. Vale. Como desbloquear habilidades, tío. Una especie de RPG, tío. Ahí. Vamos desbloqueando cositas. Me quedan dos corazones, eh. ¿Qué pasa? <ríe> Yo lo desbloqueo, eh Lo otro es que me pide tres A ver Si insuficiente Gana más al aventurarte en el ODD Vale Y este no podemos, ¿no? Quitas más, sí Le coge luego, quema la oscuridad para que más más O compra a ver adicional en nuestra tienda Vale Pues nada, por ahora bien Venga A ver Un altar de traje pero detrás es este, ¿no? No, esto es lo de las alitas Estamos, yo creo que me ha dado aquí Uno de estos, este, este, este Venga, a ver Aquí Este es el que me ha dado Bueno Supongo que bien A ver, a ver si me lo deja puesto Guay Los que se vuelven locos por ahí, ¿eh? Llamándome los El gráfico es 60 y... 30, ¿vale? Es que no puedo... Nah, esto nada. Iba a bajar un poquito el brillo Pero parece que no Luego no sé si podremos subir por ahí Ojo, ahí, ahí Vamos a coger más... De esto Ahí Guay Bien Vayamos rellenando, si no Venga ¿Cuánto niño, tío? Hay otro igual que yo, tío Este Otra luz Estaba aquí con la luz ¿Esto qué es? Otro niño, tío Más habilidades Claro Vamos a hacernos amigos de este jugador No sé quién es, tío No sé quién es Ok Apodo no sé, ¿cómo le llamo, tío? No tengo ni idea, ¿eh? Aleatorio mismo. Ibubok. Y, y, le hemos llamado Ibubok. Bueno. Ah, hacernos amigo Ah, bueno. Eh, ¿qué me lleva por ahí? ¿Qué me lleva? <risa> <risa> <risa> Algo está pasando raro Para que me cambie de Pantalón No puedo, tengo que desbloquearlo Vale, está, está como bloqueado La luz A ver Esto qué? Un momentillo No sé es que es esto, vale Estamos probando aquí cositas Y no, que será este, vale Este amigo para desbloquear la chocada Venga Aquí Estoy un poco perdido ahora mismo Me marca allí lo de la ala, no sé por qué A ver aquí A hacer. Venga. Vamos ofreciendo ahí Todo lo que podamos, imagino Venga, para poder activar esto Actívate, amigo la velita. No tenemos luz, creo, ¿eh? ¿A dónde nos dice? Allí, ¿no? Al otro templo. ¿Está encendida o qué? Supongo que sí, ¿no? Ahora lo ha encendido ese. Fenómeno. <ríe> ¡Ay, hay pececillos y todo, ¿eh? ¡Ojo, este también, tío! ¿Tenemos o no tenemos? ¡Que me llevo la vela! Ofrecer una para activar ¿A quién se lo ofrezco? ¿Al Ivo este? A ver... Estoy un poco perdido ¿Qué? O las velitas y las luces Estoy un poco perdido Este es que me lleva ahí de la mano Pero no sé... ¿Qué hacer? Ya no tengo más de esto No, no tengo... Así que no sé que quiero hablar con este Ok No tengo más ¡Ay! ¡Se ha caído el otro! ¿Qué ha pasado? <ríe> puedo despegar de él también Vale Estoy intentando comprender todo esto Y esto, tío ¿Hemos venido nosotros o qué? Sí, ¿no? ¿Tenemos que ir ya o qué? No tengo una idea Siguiente templo Habrá que viajar, imagino Venga, vámonos No sé si tengo que ir por ahí por debajo, imagino Vale. Aquí vamos. Nuestra alita. Dios, que un mundoto mágico. Para abajo, para abajo. <ríe> eh, me he dejado por allí uno, eh. <ríe> Está por allí. Esperándome. El otro. ¿Hay más mundo aquí o qué? Venga, vale, vamos a ver. Creo no tengo llamas de estas, ¿eh? Ahora, tío. Se está descargando, genial. Yo te digo, no tengo ni idea, es mi primer contacto. Vamos a ir haciendo cositas, pero intento comprenderlas todas. Ok, otro templo por ahí, ¿vale? Que fijaros. Allí me deja uno yo para mí. Ahí un espíritu. Sí, es el que nos había hablado y tal. Aquí parece que hay otro Ven. Vamos a ver ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sale algo allí? Eh? ¿En coreano? Vale ¿Qué yo qué será, tío? Vamos allí A ver si hay algo Vale, más corazoncito que nos interesa. Genial, ahí hay una puerta que no podemos pasar. Vale, dice que hay que encenderla. Esta puerta espiritual perdió su poder. Libera más espíritus atrapados para restaurarla. Ok. ¿Eh? ¿Amigo? <ríe> Amigo. <ríe> Allí veo otro, tío A ver, a ver. Vale, hay que coger de esta ¿eh? Se vale Ahí Otra puerta de esta mágica Liberar más espíritus, supongo Sí, sí Cero de cuatro Vale, vale Muy bien Aquí veo algo también o qué. Guay, guay, se nos han llenado la alita. ¿Vas, amigo? Está <ríe> que en picado. <ríe> Venga, vamos, vamos, vamos. Es que esto se ha metido aquí, hay que liberar aquí a alguien. Ok, cero de uno. Cero de uno. Tío, necesito más espíritu. Ok, ¿cómo lo libero? Y más, ¿eh? Bien, ya hemos cuidado hasta de aquí. Este tampoco puedo. Y hay un montón de corazoncitos, ¿eh? Se nos interesaría, pero un montón. A ver esto. un mensaje para que otros jugadores lo lean, es que no entiendo eso, ¿para qué lo queremos hacer? No A ver este Está por aquí muy solo el Mineral este lo que sea esto, la roquita esta Sigue sí, el espíritu, vale, tenemos espíritu Sale un simbolillo Vale Aquí. Okay. Vamos siguiendo Ya no lo veo Vamos a ver si lo Conseguimos Aquí viene Y lo liberamos Mira pues estupendo Está muy chulo también eh El y el Juni me gustaron mucho Y este también, ¿eh? Es recomendable Pues nada, supongo que podremos jugar Más adelante en el siguiente capítulo A ver Si podemos jugar juntos, monarca, estaría bien Ahí los dos juntitos Me pide el niño Tú eres la niña el Espíritu, te espera una ofrenda de gratitud En el templo del anciano Venga se va otra vez para arriba, para las nubes Vale ¡Ujo! Allí hay una tormenta Muy considerable, ¿eh? Venga Vale Dice que... Ah, no sé para dónde tengo que ir Imagino que para la luz ¡Ve hacia la luz, bandolero! A eh, dijo que llamáramos a la luz ¡Eh, mira! Han venido a por nosotros Eso que de ahí abajo ¡Oh, voy para arriba! <ríe> vale, vale otra qué guay! Me han llevado aquí a otro espíritu Bien, bien Bien Esto creo que no era un secretillo, ¿eh? Me da a mí la impresión Dos más para alcanzar siguiente nivel de ala Bien, bien, tío pues Yo creo que nos dejamos uno atrás, pero bueno no sé si pudiéramos volver Este no ha dicho que vayamos a por él A ver Vale, sí, era la salida Pasa que nosotros hemos tirado para arriba? No sé si debería, debería volver ahí a ver si me deja abrir alguna puerta o algo En fin, vamos a liberar este, así podemos Bien Cuatro, siguiente nivel, cinco Cuatro, para alcanzar el siguiente nivel, de ala. A ver esto dónde me lleva Planicie, luz de día Toca los campanarios y descubre tu camino Vale, imagino que serán esos los campanarios no ha indicado, ¿vale? Ahí está el espíritu Yo voy hacia adelante, ¿vale? Me imagino que nos iremos pasando cositas atrás Pero bueno No sé si podríamos... Ya os digo Ahora he perdido el niño Ahí, me indica A ver Sí, parece que está aquí no, no, vas aquí, ahí Dame esto, ahí Necesita un guía a través del menú de expresiones Para que te ayude, dice ah, Pasando de guía Vamos aquí, llama, ¿o qué? una llamita, ¿no? ¿o qué? ¿Hemos dado llama? No parece que hayamos dado llama, ¿eh? Uh -huh. Intento darle la llamita a la vela pero No parece que llegue hasta allí Ahora Ahora sí, chavales Ah, necesito otro jugador para ayudarte a activar esto Claro, uno por aquí y otro por aquí, imagino Vale, por eso decía Lo mismo voy a necesitar tu ayuda <ríe> Amigo Allí tenemos uno de estos en campanario, Venga Vamos a tratar de activarlo Sé que puedo subir saltando y tal Pero bueno Mientras nos deje Subir por aquí Bueno, qué guay Entonces llevo, dos? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Cuántos, no? Me están dando Bueno, aquí no puedo hacer nada, de momento Aquí sí, parece Plantar un mensaje, no, no Yo no quiero plantar mensajes, tío, yo no sé esto de los mensajes No, no No vamos ir. Ojo, allí hay otro, otra montaña Pero allí no llego, otra Encima está cerrada ¿Qué hacemos? Vamos abajo ¿Qué pasa, tío? Que me... Ok a ver, lo que es? Una mantarraya Aérea Gigante Está muy épico, ¿eh? Chicos y chicas Me gusta mucho este jueguito momento no comprendo mucho pero bueno ahí vamos <ríe> nada nada no quiero plantar mensajes. aquí hay algo no sé qué es esto para comunicarnos aquí con la peñita vale a ver yo creo que había ido allí ojo están aquí la pantalla estas tío ay mira los campanarios son aquellos yo me voy a tocar el campanario o me voy a ojo que viene lo mismo me montó en ella a ver. Te dice cabalga, criatura de la luz. Ay, ay, ay. Quería que me caí. Venga. Llévame, llévame. Llévame contigo. ¿Hemos montado en ella o no? No parece, no parece. Oh, sí? Sí, sí, sí, sí. Nos lleva, nos lleva. Pero bueno. Lo mismo me bajo. No, ya no me puedo bajar <ríe> Nada, tenemos que continuar nuestro viaje No han enganchado ya, ¿vale? Ahí vamos Venga, no pasa nada, imagino Cuando vamos avanzando, pues bueno Venga Mira, barquita de papel Yo no se enciende esto <ríe> El banco este de piedra, la vela Y para mí que es que no tengo luz Tiro aquí el agua. ¿Ah, que le podemos meter fuego también a los barquitos o qué? ¿Plantar mensaje <ríe> No puedo hacer esto en el agua. Pues alguien había ahí, ¿eh? <ríe> alguien había. Son mensajes de la peña, yo qué sé, tío. Que deja ahí. La descubrimos otro aquí. Ok. Ok. Venga, parece que descubrimos otro templo en el mapa, ¿vale? Bueno. Ya os digo... A ver, este de aquí lo hemos cogido aunque nos quede ahí como una especie de estrellita, parece. ¿Vale? Y aquí este que nos quedaba... Estaría bien volver aquí y hacer algún tipo de viaje rápido o algo. Pero no. De momento no podemos volver para atrás o algo. Pues nada. Estupendo. Que allí oh, Yo para mí que no me ha dejado más cosas Un montón, diría yo Vale Presionar L1 para forjar una luz de tributo Venga, forjamos la luz de tributo Corazones, ya. Bien, vámonos para adentro. Imagino. <ríe> vale, seguro que no hemos dejado cositas, pero bueno. Lo mismo luego hay que repetirlo otra vez o, o completar el viaje junto con, con algún compañero. Por aquí, corazoncito, y vamos a ver Que tenemos por aquí. Aquí, ojo, me ha salido este ¿eh? en la capita. Los otros se han ido, y bueno, vamos a un poquito. ¿eh? Nosotros, <ríe> eh, pues nada, ojo, eh. Ya os digo, unos no juegos es que están muy bien. Porque no es lo común. No es, no es lo normal que nos vamos a encontrar por ahí. Esto no tiene mucho parecido. Ya os digo, el único, el Junny el azul así. Parecido. El ICO, quizás. No sé. Pero vamos. Yo creo que son juegos únicos, ¿eh? Y está muy bien, tío. tío lo tenemos gratis aquí. No sé sea que muy bien. A este que va a crear. Que va a fabricar este hombre. Este anciano. Otro pajarillo, pero dorado. Este nos ayudará, imagino. ¿Eh? Voy a meter ahí. Que no. Que sí. Ahí lo me he encerrado, tío. El pajarillo. Vale. Yo creo que a lo mejor estos que vienen con nosotros son otros jugadores, ¿eh? Tengo la impresión. Planicelus de 10. Espíritu 1 de 8. Vale. Muy bien. No bueno, que habrá que darle aquí. Ok. Encantador de mariposas. Pues muy bien. Vamos a darle un puño de triángulo a ver que nos dé información. Ah, lleva y... ganar ah, recompensas especiales. Voy a saber más. Cuenta todo el espíritu, ¿vale? A la profundidad de los reinos de Sky. Busca el espíritu perdido. Llévales la luz. El corazón al espíritu para aprender nuevas presiones y bendiciones. Es lo que estamos haciendo. Y luego te, Regala corazón al espíritu para que ganar trajes de los artículos especiales como instrumentos musicales. Vale. Se si parece que he aprendido algo, no sé. Eh... Vale, ese nivel uno pruébala en el menos presión, me dice. Y este, esta es presión a nivel 2 venga, nos da la velita, la luz está mágica. Guay, y ganamos la expresión. Ahora a ver si me deja este. Me hechizo. Carga rápida de hechizo. Se puede activar en el menú de expresión. Vale. Y ya no tenemos más. Este. La alita me piden tres corazones. Que no tenemos. Necesito más, ¿vale? Recoge luego quema la oscuridad para que el armado compraba la adicional en nuestra tienda Mueve Eh, por ahí sube también Vale Gana más al aventurarte en el ojo de D eh, pues nada Ya no podemos más, ¿vale? Espíritu 1 de 8 Supongo que bien Ahí está el Espíritu este Pajarillo dorado, mira, mira, está abriendo todas las. Todos los recipientes, ¿vale? Guay se ha recibido algo. Te he presionado para hacer un llamado largo, no tengo ni idea. El cuadrado. Esto es lo mismo, vale, vale. Un llamado largo. Ok. Parece que nos vamos volando Para arriba, vale Ok Venga Vamos avanzando con lo importante Ojo, aquí tenemos más cositas, vale Lo de Cambiarnos y tal Bueno, bueno, cuántas cosas tenemos aquí Expresiones, sí Supongo que bien Luego este tenemos dos No sé este para qué será Vale, de momento no me lo voy a dar No sé, ya creo que no nos habían regalado más nada De momento Vale Aquí una nueva zona bueno, vamos a Comentarios Vale, esto era de los comentarios Pues le pondré Hola Soy Bandolero 7.0 Ahí estamos <ríe> Hasta que la vela se extinga Vale, esto es para chatear con los jugadores y tal Mira, yo voy ahí. Vale, vale Por menos ya lo sabemos <ríe> Eh, viene La puerta, imagino, y tal Sí, yo creo que esos serán jugadores Ahí van dos, yo Pienso que irán juntos en pareja Vale, vale Luego eso, también que es un juego cooperativo Y está muy bien Otro reino, tío, madre mía Cómo vamos avanzando, eh Y hay un montón de nubes aquí Vale Será nuestro próximo destino Sé ni cómo graba ni deja de grabar. Me imagino que grabará solo el hogar. Lo mismo, podemos ir al hogar. <ríe> ni idea. Mira, mira ahí Como suena el viento y se mueve la hierbita. Muy chulo todo. Aquí tenemos otro. Vale, ¿este le hemos dado o no? A ver. Vamos a ver si funciona este. Parece ser que sí. Estupendo. Yo le voy dando luz ahí a todo lo que puedo y hago todo lo que más o menos intuyo que hay que hacer. Ya os digo que es un juego muy libre. Creo que me ha dado un corazón, eh. Necesitas un guía a través del menú de expresiones para que te ayuda a encontrar a los espíritus. El mismo guía es este, yo que ese. Eh. Sigo con la vela. Aquí no hay nada, ¿no? No. No parece. Te este se ha quedado aquí con la velita también un poquillo vale El peinado este que ya me he puesto Y luego lo otro eh, Habrá que desbloquearlo de alguna manera ¿Vale? Bueno, solo no han dado ese Así que no podemos Tengo este Y ya está, ¿no? A ver, me lo ha puesto Sí este sé que sí Y luego esto no sé lo que sería Otro tipo de mascarilla a lo mejor... Vale. Aquí para zapatos y tal, que creo que no tengo más O sea que... Tontería Y vamos a ver, allí arriba que tenemos y Haciendo piruetas ver, Esto que... Volver a ahogar, vale Es que no tengo ni idea lo mismo ya con lo que va, vamos aprendiendo Hay que volver a Coger más espíritu y tal, ¿vale? Vamos a volver al hogar el siguiente capítulo pues Imagino que podremos Continuar por aquí, para, para adelante, ¿vale? Para el nuevo destino A ver si me dan <risa> No me lo marca, ¿no? No me lo marca Estoy ahí comunicándome con los amigos A ver He visto algo pero no <ríe> Está guapo, ¿eh? Yo creo que es por aquí, por el Por el lado este Pero no lo sé Sí, allí, aquella montaña Vamos a volver al hogar ¿De acuerdo? Podemos viajar desde el... ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Tú! ¡Eh! <ríe> Bueno Mira que A ver si se quiere comunicar o qué ¿Sí? Toma No diga que no está guapo Eh a ver, tenemos aquí uno Para guiarte contra espíritu Venga, vamos a solicitarlo, yo que sé le damos ahí, ¿vale? De esta manera creo que vamos a volver a hogar Y así pues despedimos el vídeo y tal Y continuamos por las nuevas cosas que no podíamos avanzar Que puede estar bien Venga, volvemos a lograr Ok Yo creo que aquí grabará o algo, no lo sé Estás de retorno, te permite dejar el hogar y continuar tu aventura. Ok. Este no sé quién es. Hogar. Para hacer un amigo de él también y tal. No lo sé. La información. Una no, habilidad no de, me... de amistad. Hacer es tu amistad en Skype. Eh, todas esas cosas vienen bien Mejor junto el mundo de Sky está lleno de gente reunida por el espíritu de pertenencia Acercarse Usa eh, los corazoncitos para mejorar tu amistad Y desbloquear habilidades como sostener la mano, dar abrazos y chatear Estar en contacto Cada día puedes enviar a tu amigo una bendición de luz Ligera, gratis, para ayudarlo en su aventura <risas> qué bueno, no sé cómo lo vamos a ayudar Pero bueno, si supiera lo haría Para pues irlo ahí ayudando Vale Pues nada, aquí sería para continuar nuestra aventura Imagino Y ahí para cambiar de trajecillo y tal Esto esto ya lo vimos No sé si había algo por ahí que no podíamos entrar o algo No tengo que para regresar aquí, ok Pues nada, ya sabemos que tenemos que completar nuestra aventura, ¿vale chicos y chicas? Así que mira Ojo, y aquello... ¿Por qué se lo ha señalado, tío? No lo sé. Vale, aquí tenemos un, una campana ahí, un trozo de campana. Pero no puedo activarla ni nada. Qué chulo está el mar, ¿no? El hogar también. Me han pasado unos gráficos así de este estilo. Mirad qué careto tenemos <ríe> ahí con la máscara. Pues nada. ¿Vale? ¿Algún tipo de puerta que hay que abrir o algo? Ok. Pues nada, lo que decía. Me... Las primeras impresiones son muy buenas. Fijaros qué divertido es esto. Un juego sin disparos, sin... ¿Vale? Pero se puede comunicar con la gente y jugar en cooperativo. Así que muy bien. Hola Sergio. <ríe> Descárgatelo, que está gratis. Y jugamos juntos. Así que ya sabéis, chicos y chicas Aquí vamos a dejar El, el vídeo de hoy <ríe> Está muy divertido Los hey, paritos aquellos son los que nos dan La luz Vale Pues nada, nuestro próximo Paso a continuar, vale Y abrir nuevas puertas y conseguir liberar más espíritu Así que me ha gustado Mucho el jueguito Vamos a ver qué pensáis Venga, a descargarlo y jugamos juntos si os apetece Así que ya sabéis Aquí nos despedimos Muchas gracias a todos Chao, chao